Buenas a todos chicos, ¿cómo están de lo mejor? Hoy estamos viendo más en un nuevo vídeo Y vamos a jugar a Super Anime Royal, Que hace tiempo que yo no lo jugaba en el canal Y hoy quería traer un vídeo Así que vale, ya nos hemos lanzado Estamos aquí, vamos a farmearnos estas cajas Y vale, de momento De momento vamos bastante, bastante bien Estamos rompiendo las cajitas Pero O sea, tenemos un sniper Y una, una, una dijera dijeron Un subfusil eh, De color azul de momento me gustaría encontrarme una academia, o sea que me gusta mucho en este juego, pero vale, eh, tenemos todavía esta pistolita, es lo que hay, así que vale, vamos a seguir buscando aquí en estas casas y de momento veo este cofre que no, no me da nada bueno los cofres, eh. pero me dan disgusto, pero bueno, vamos a seguir buscando aquí en estas casas, me. me o sea me está... Siendo esto lamentable, la verdad, no encuentro una KM. Y ahora voy con un, un fusil de estos de ostras, una KM. Le he visto, le he visto ahí abajo. Pues vale, ahora sí, listo para la batalla. La verdad, tenemos eh, varios accesorios y demás. Y estamos bastante bien, dos granadas bueno, espectacular. Así que de momento vamos a meternos aquí en esta bolita y nos vamos para la zona segura. ¿eh? Le un golpe de Alemu ese pero bueno nos vamos para zona segura vamos a ver aquí que he escuchado creo que ruido si hay alguien aquí es que aquí aquí tiene que haber algo dentro de esta pirámide o sea aquí se lanza ahí está míralo ahí disparos, se ha tirado es una KM de color azul no sabe ese tío lo que sabe ¿No? Bueno, le robamos de la de aquí la verdad lo que ha hecho con... Ha sido matar a un tío, nosotros lo robamos lo que haya dejado el de está. Y perfecto. Perfecto, la verdad. En mucho haber matado al tío, pero... Se ha pirado en el le este. Que probablemente haya sido el otro que le hemos pegado un golpe. Que haya salido corriendo para la zona segura, pero bueno. Ahí está, ahí está el tío. Curándose con la... Mira Hostia, me mata picotazos el bicho ese ¿eh? nada me mata un no hay paso y me revienta Otro más aquí atrás, ojo, cuidado eh Granada partido ese Este tío está que muere Ahí está Me he matado una granada y he tirado la otra por si acaso ¿Sabes? Por si acaso le he tirado Pero vale, de momento estamos aquí Quedan 7 segundos para la zona segura segura ¿eh? Ojo que aquí está el, el drop Este que da el aila Ahí la esa que lanza drops. Y vale, de momento vamos subiendo de la zona segura. O sea, es espectacular esto. ¿eh? Juega el juego que juegue. Siempre estoy, corre de un lado para otro por la zona segura. Si es que ya está. Vale, ahí viene un tío. Oh, cuidado. Ah, se ha muerto. Se venía con corto de vida porque venía detrás de la zona. Aquí hay dos. Me parece que ha visto a otro, ¿no? Vale, de momento yo voy a seguir. No me da igual las demás personas. Las personas que se maten por right? Hostia, debería haberme metido dentro de esa bola, eh Es más complicado, hemos perdido aquí, va, chorro vida, la verdad Tiene un tío ahora, nos revienta y se acabó la partida Pero bueno eh, allá vamos, yo confío en que esta partida la ganamos, llevamos 3 kills Y creo que la podemos ganar, eh El topo repartidor ha llegado Aquí hay batalla, eh, Que yo con el que es ¿Qué, qué, ¿Qué tengo en la cabeza, o sea Dos tíos matándose y me meto yo en el medio a recibir todas las balas. Espectacular esto. Y encima, ahí está. Si no me llevo a curar con la venda esa, me reviento. Aquí hay otro. Ojo, le rompemos todo el escudo. Hay un tío ahí que está medio píxel, ¿eh? Como yo. Estoy que me soplan y me caigo. Pero vale, ahí viene la zona. No sé si nos podemos curar al máximo. Qué susto me ha dado se Pensaba que era otro tío. No nos pues metemos aquí detrás de la mata, el típico, el típico que se esconde ahí, nadie lo ve. Y quedan 16 segundos, ¿eh? Aquí va a haber, va a haber una partida muy difícil, ¿eh? Quedan 6 personas y creo que todos son profesionales. Sí, vale. Creo que esta arma que he cogido, no sé. No sé si llevarlo o no, ¿eh? Porque creo que esta arma. Ahí está. Es que, que no me gustaba por eso me gusta, me gusta. No me lo puedo creer ¿Cómo? No me lo puedo creer, a ¿Cómo me va a matar el tío ese Y todo por andar con el arma esa tonta ahí. Bueno chicos, si quieres ver más vídeos míos, te voy a dejar un vídeo a la izquierda y otro a la derecha Porque te pueden interesar, o sea, yo te recomiendo el de la izquierda Pero es que el de la derecha es que está espectacular, ¿eh? Cómo descargar el del ring gratis Ya ves, ves ve tú a ver cómo, cómo es eso